Hola mis amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy les tengo un tema que a mí me llama mucho la atención y es que estamos viviendo épocas en donde estamos viendo el principio de lo que va a ser la mayor tecnología o la mayor revolución de los últimos tiempos ¿De qué, estamos, ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de eh, las inteligencias artificiales Que ya en este momento las inteligencias artificiales están eh, creciendo con, en un ritmo de verdad abismal En donde podemos ver deepfakes o eh, ed ediciones de video con caras de otra persona Donde una inteligencia artificial Toma un video tuyo, por ejemplo, alguien podría agarrar este video donde yo estoy hablando eh, Y la inteligencia artificial detecta mi cara y la pone en otro video Cosa muy peligrosa, se puede prestar para muchas cosas malas También hay inteligencias artificiales que juegan videojuegos Que son mejor, los mejores jugadores del mundo en videojuegos como Leash of Legends, Starcraft eh, que aprenden del humano y perfeccionan todas sus técnicas todas sus estrategias eh, también hay de texto donde simplemente pones un guión principal de lo que quieres que se, que se trate tu novela, tu libro, lo que sea y una inteligencia artificial con base a esos inputs te va a tirar una, un, una novela gráfica, un libro lo que tú quieras y hablando de gráficos, hablando de imágenes también tenemos a DALI 2. Yo no sé si ustedes la, la han escuchado, pero es una inteligencia artificial que por medio de, eh, de un texto o de inputs te tira resultados en imágenes. También vamos a poner a prueba Stable Diffusion, la cual es otra inteligencia artificial que tiene... Para mi concepto mejores resultados y al final vamos a ver los resultados de otra inteligencia artificial que para mí es la mejor de la mejor de la mejor. Y es que estamos hablando de Meet Journal, la cual de verdad los va a dejar con la boca abierta. Entonces entremos en materia muchachos, déjenme preparo todo por acá y vamos a entrar a Dali 2. Ok, muchachos, estamos aquí con eh, Dali 2, el cual ya dijimos de qué se trata. ¿Qué es lo interesante que tiene estas eh, eh, aplicaciones, muchachos? Vamos a ver cómo funciona esto. Vean que aquí podemos ver varios resultados de eh, lo que ha hecho Dali 2. Eh, por medio de cadenas re, re, re, por medio de cadenas neuronales es que una inteligencia artificial toma diferentes resultados y no es que hace un collage es, es que funciona exactamente como funciona el cerebro humano ¿Cómo funciona el cerebro humano? alguien que quiera aprender a, dibu a dibujar tiene que aprender a a bocetar, tiene que aprender anatomía, porque si usted quiere hacer imágenes fotorrealistas o lo más parecida a la anatomía humana, tienes que estudiar anatomía, aprenderte los diferentes músculos, dónde van los huesos, para usted poder hacer un personaje en diferentes poses, haciendo diferentes movimientos. Y una vez que tienes toda esa información en tu cabeza, es que logras crear un arte desde cero. Yo lo digo como diseñador gráfico y como ilustrador. Eh, esto es de verdad, de verdad sorprendente que lo haga una máquina. Eh, ¿Por qué? Porque como les digo, no es un collage. No es que está agarrando imágenes, de aquí a allá las une y hace una imagen. La inteligencia artificial, si pones... Eh, hazme un caballo y con muchas características lo primero que hace es de la base de datos que ella ya entendió gracias a miles o millones de imágenes de caballos cómo es un caballo y ella lo hace desde cero yo no sé si ustedes logran captar lo increíble que es esto pero para que ustedes se hagan una idea vamos a vamos a poner la eh, alguna alguna algún resultado eh, no sé se me ocurre tomen en cuenta voy a abrir translate porque eh, estas aplicaciones funcionan con eh, con el idioma inglés se obtienen resultados con el idioma español pero no es tan certero porque fue creada eh, por personas de habla inglesa y pues ellas entienden mejor en el idioma inglés Vamos a ver, podemos ponerle eh, un caballo con armadura. Un caballo con armadura, ¿qué más se me puede ocurrir? Eh, cabalgando sobre el espacio. Ahora bien, esta es mi frase principal por así decirlo lo voy a poner en Dalí y vamos a ver qué resultados nos da vean que ella eh, para los resultados que hace es demasiado rápido sin embargo eh, yo puedo ponerle más variables puedo ponerle más características aquí ella me tiró ya cuatro resultados vamos a verlos vean que el, lo que yo le dije fue un caballo con armadura cabalgando sobre el espacio y vean que aquí ella me entendió muy bien aquí parece que fuera como un astronauta sobre el caballo pero como que como que sí como que no todavía tiene algunos algunos errores aquí sí literal hay un hay un caballo Hecho como de piedra o como de arena estelar, polvo estelar. No sé, aquí interpretó algo diferente. Aquí sí es literal un caballo que se ve como metálico. Y aquí esta para mí es la mejor. Ahora, yo le puedo, puedo seguir utilizando esta misma variable. O como puedo utilizar la misma. Si yo digo, no me gustaron ninguna de estas cuatro resultados. Creo que ustedes si lo están viendo. Eh... Yo puedo darle generar de nuevo y ella no, no tiene un algoritmo que sigue los mismos pasos que siguió anteriormente, sino que de nuevo me va a crear una imagen única que no existía anteriormente con base a estos inputs que yo les puse. Vea que a pesar de que son muy similares, me sigue creando. Esta se ve espectacular, se ve como... Como una persona pero muy abstracta. Se, se ve como muy mística. Me gusta mucho. Eh, aquí hay algo diferente. Aquí parece como que lleva una esfera en, en, a lomos. No sé. Esta me encanta. Pero yo no sé si ustedes logran captar la idea de lo que les estoy diciendo. Y es que eh, está creando imágenes que no existían. Que no no habían sido no, esta, estos píxeles nunca habían sido ordenados de esta manera para generar estas imágenes anteriormente. Es la primera vez que estas imágenes dan, ven la luz. Y vamos a crear otra. <risa> eh, ahora, variables que yo puedo poner, puedo poner lo que a mí se me ocurra, pero para seguir con este mismo ejemplo, vean que hay mucha diferencia. A que yo le ponga simplemente esto. Y a que yo le ponga por ejemplo digital art. Digital art. Donde ella me va a generar de nuevo este mismo resultado. Pero ahora con la variable de que quiero que se vea con un estilo. Como si hubiera sido digitalizado por una persona. O sea como un dibujo a mano. Puedo ponerlo también como si fuera un pixel art. Yo no sé si ustedes han visto este tipo de imágenes. Los que están familiarizados. Lo que estamos fa familiarizados con los videojuegos. Sabrán que es como de pixeles. Eh, como los videojuegos antiguos. Puedo ponerle también como un render 3D. Puedo ponerlo también como que se vea como peluchoso. Como, como si fuera hecho de lana. Bueno aquí dice que algo salió mal. No sé qué fue lo que salió mal. Pero vamos a ver. Ok muchachos vean que aquí me tiró otros resultados cada vez me tira un caballo diferente todo esto con un estilo diferente ahora qué pasa si yo a esto le quito esto y le pongo 80s cartoon y lo doy generar o sea, estoy diciéndole que me genere este mismo resultado, pero con, eh, como si fuera una caricatura de los 80s. Entonces vamos a ver qué resultado nos da. Y vean qué, o sea, se ve, vean qué bonito este. Me encanta, se ve. Sí. Él, él toma diferentes estilos. De hecho, yo le puedo poner este me gusta también mucho. Se ve como, como hecho a mano. Yo le puedo poner también que me lo haga como un estilo de, de pintura rupestre. Aquí estuve probando yo anteriormente. Eh, le pedí un dragón sobrevolando una montaña nevada. Pero le cambié el estilo a, a caricatura hecha por un niño. Y vean los resultados que me dio. Me dio resultados bastante, bastante buenos. Aquí hay algunos errores como por ejemplo esto no se sabe si tiene ojos o no. Eh, pero, pero sí me da resultados muy interesantes Anteriormente Porque aquí me deja el historial de, Le pedí que me hiciera Un robot La característica que le puse Ah bueno, ven aquí está Robot of the future Drawing out With the neon lights hyper realistic Ok, todo esto Lo que quiere decir es que es un robot Dibujando eh, Con luces de neón y con la característica le puse un real engine como para hacerle pensar a Dalí eh, que, que es como en tipo 3D y hiperrealista y que no lo logró tanto. Pero vean qué buenos resultados. Esto es un robot dibujando. Vean este. Este a mí me parece muy, muy, muy, muy bueno. Este no tanto y este me parece como que es, ah, tomó el estilo como si fuera pintura a mano. Eh, entonces esto es dali 2 vamos a compararlo con Stable Diffusion aquí yo estuve probándolo anteriormente y vamos a ponerlo mano a mano aquí dali 2 me está dando cuatro resultados en este voy a ponerle también que me dé cuatro resultados entonces aquí es donde empieza lo bueno vamos a poner mano a mano uno contra otro ¿Y qué es lo que le vamos a decir que nos haga? Pues, ya vengo. Ok, ya volví. <ríe> Andaba trayendo mi celular, no lo tenía aquí. Se me ocurrió recrear monstruos de Lovecraft, donde eh, por lo general ya los hemos visto en películas, los hemos visto, pero eh, el mundo Lovecraftiano surgió gracias a libros. Entonces no hay una interpretación real eh, donde la descripción del libro el autor la haya plasmado eh, eh, que la puedas ver físicamente entonces vamos a decirle a dalí y a stable diffusion que nos haga siempre me cuesta mucho decir este personaje que es el chutulu el chutulu el chutulu y vamos a usar eh, el Google Translator. Según los libros de Lovecraft, el Chutulu es, vamos a ver, es un monstruo humanoide. Ok, aquí la tengo la descripción. Es un monstruo humanoide con cabeza de pulpo y enormes alas de murciélago. Entonces, esto se lo vamos a poner a Dalí 2. Y le vamos a poner que sea fotorealista. photorealistic, Ok. Esta misma descripción la vamos a poner también en Stable Diffusion. Y vamos a ver cuál de los dos nos da el mejor resultado. Aquí tenemos Stable Diffusion que parece que ya lo tienen. Wow. <risa> Vamos a ver Este se ve bastante Bastante aterrador Me gusta mucho Vamos a ver Los otros resultados que nos dio ¿Qué pasó aquí? Voy a darle nuevamente Perdón, perdón Fue culpa mía 100% eh, Recordemos que esta es una versión beta Todavía no está abierta al público Al 100% Ok, ahora sí, parece que sí Perdón Repito, fue error mío. No sé, es que recuerden que esto es una versión beta. ¡Wow! Vean que... Es que me da miedo abrir. ¿Por qué no? Bueno, de momento no lo vamos a abrir. Vamos a... Eh, a veces suceden este tipo de errores en versiones beta. Vean que aquí no me terminó de cargar este último. Entonces tenemos tres resultados. Vamos a ver qué pasó con Dalidos. Dalidos me estiró. ¡Wow! <risa> Vamos a ver. Aquí interpretó mal algunas cosas. Sí se ve muy bien. Vamos a ver. Sí se ve muy bien. Pero vean que... Eh, lo que me hizo fue... Por ejemplo, en este. Un vampiro con... Eh, tentáculos. Aquí también. Manos de de tentáculo, aquí le puso como cuernos, pero lo, lo principal que es una cabeza de, de pulpo, no me lo hizo. Ahora, el resultado artísticamente me gusta, me encanta. Esto se ve para mí genial, tiene una muy buena composición, se ve muy artístico, se ve como hecho por una persona con carboncillo, con colores pasteles, se ve muy, muy, muy bien. Esto se ve como un trabajo digital. Tiene algunos errores de anatomía, sí. Pero podríamos decir que al ser algo más artístico se, se, se puede comprender. Eh, me gusta, me gusta bastante. Pero lo que queríamos no lo logró tan bien como, eh, como sí lo logró Stable Diffusion. Vamos a ver de este. El que más me gustó a mí fue, sin lugar a duda, este. Vean que le da una atmósfera. Las alas están hechas con los mismos tentáculos. Le da una atmósfera mística. Se ve un monstruo total. Un monstruo 100% eh, terrorífico. Eh, pero bueno, aquí me sigue dando algunos resultados eh, aleatorios. No sé qué fue lo que pasó. Pero volvamos con otra criatura de Lovecraft. A ver qué se nos ocurre en esta ocasión. Ok, aquí dice que hay un ser... Ese sí, la verdad, no lo conozco. No he leído todos los libros. Eh, que se llama Mi Go. Dice que parecen crustáceos con alas. En, habitan en muchos planetas y tienen un puesto avanzado en Yugot. Mediante cirugía pueden extripar el cerebro de cualquier criatura y trasplantarlo en un cilindro metálico. Guau. Wow. Ahora, características físicas. Aquí solamente me dice que es un crustáceo. Un crustáceo con alas. Y vamos a ponerle terrorífico. Terrorífico. Eh, vamos a hacerlo esta vez solamente con estas descripciones básicas. Vamos a ponerlo en Stable Diffusion. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver qué resultado nos dio. ¿Por qué me está tirando solamente un resultado? Ah, ya sé por qué. Perdón muchachos. Tenía que haberle puesto cuatro resultados. Ok. La parte de terrorífico me parece que no la hizo muy bien un crustáceo con alas no le puse nada más creo que esto sería como lo más realista, vamos a ver qué nos dice tal eh, y 2 que vamos a ver si sí, es lo que lo que estábamos pidiéndole pero tan terrorífico no me parece aquí está otro resultado Ok. La verdad, en, en algunos casos funciona mejor Dalí. En otros casos funciona... ¡Wow! <risa> Vean que aquí me lo tiró sin yo decirle nada. Me lo tiró lo más realista posible. Vean qué bien se ve esto. Esto se ve como una criatura, como una fotografía real. Pero recordemos que es un ser que no existe. Eh, estos ya son más crustáceos normales. Pero el que más me gustó a mí fue este. Vamos a probar ahora muchachos algo. Estuve hablando con un... con un amigo mío vía WhatsApp. Vía videollamada hace poco. Y estábamos hablando de esto de las inteligencias artificiales y todo esto. Y él me comentó que él puso un resultado que le dio de verdad miedo. Vamos a ver si logramos nosotros buscar ese mismo resultado. Porque él me dice que según Wikipedia o que según algunas páginas web y que según la Biblia, eh, aquí ya vamos a entrar en temas religiosos, los ángeles no son como nosotros los vemos eh, pintados en cuadros así tan bonitos. Que eh, en la Biblia nos da la descripción de real de cómo son ciertos ángeles y me mandó una página, dice que hay un ángel que se llama los querubines... Y dice así. Vamos a ver. Dice que... Eh, vamos a ver. Dice que los querubines es el menor rango entre los cuatro. El libro de Ezequiel se habla de ellos como criaturas con cuatro alas. Entonces pongámosle ángel con cuatro Alas, Ok La de un león ¿Qué pasó aquí? Ah, ok Dice, el libro de Ezequiel Se habla de ellos como criaturas Con cuatro caras Con cuatro Caras La de un león Un buey, un águila Y la última humana Ángel con cuatro caras. Una de león. Otra de buey. Otra de águila. Esto sí va a estar complicado. Y la última cara de humano. ¿Esto realmente es así? Alguien que que lea la biblia o que sepa a ver si me confirma porque aquí lo estoy leyendo una página y la verdad sí me está sorprendiendo este resultado eh, dice tenían patas rectas entonces con patas rectas cuatro alas y cascos de toro cuatro alas y cascos de oro esto según <risa> según la biblia la verdad no estoy seguro así es como describe a un querubín no sé muchachos no sé yo tengo las mismas dudas que ustedes <risa> eh, vamos Ah, es que lo estaba poniendo al revés ok vamos a ponerlo así tal cual en vamos a ponerlo primero en dalí 2 a ver qué resultado nos tira, le vamos a dar generar y voy a esperar a ver qué me dice porque la verdad sí estoy muy muy muy intrigado con este resultado, creo que eso es demasiada información lo que le estoy poniendo y no me va a dar un resultado 40, ¿Qué ¡Wow! <risa> ¿Qué es esto? Ok, me tiró como lo más parecido a un ángel real. Vea que aquí le podemos ver como cascos de toro. Ok, ok, ok, ok. Tiene como una, una difurcación en el brazo. Ok, está interesante. Esto la verdad no sé qué fue lo que intentó hacer. Esto se ve una foto muy realista. Aquí es todo en oro. Ok, ¿Qué es esto? Me da mucha curiosidad que me va a dar como resultado Stable Diffusion. Vamos a ver porque la verdad sí me dejó intrigado. Ok, básicamente resultados muy similares. Simplemente me dio un ángel dorado. Básicamente lo resumió todo en esto. Él dijo, ok, mucho texto. Ángel Dorado, eso es lo que te voy a dar. De esta me llamó mucho la atención esta. Que vea que aquí le puso como unos animales a la par. Eh, unas alas flotantes. Alas que van en el cuerpo. Ok, ok, ok. Ahora, por último. Vamos a poner. A ver si se pueden utilizar licencias. Eh, que en, en Stable Diffusion ya lo hice. Y me tiró un resultado. De, vean este resultado que me tiró me tiró Stable diffusion literalmente le dije eh, el personaje Link de The Legend of Zelda con una armadura metálica y lo que me tiró fue este resultado entonces me tira algo muy similar eh, que se podría pasar por Link pero vamos a utilizar ahora eh, Déjenme ver qué podríamos, qué podríamos utilizar. Se me ocurre Iron Man. Se me ocurre. Vi unos ejemplos de Emma Watson. Pero vamos a poner cómo se vería Iron Man con una armadura Samurai. Samurai. Yo no sé si ustedes vieron un, una caricatura que se llamaba Batman Samurai. El resultado que ando buscando es muy similar a eso. Eh, ¿Qué más le podemos poner? Eh, creo que con solo esto. Con solo esto ya podemos tener un resultado. A ver si realmente. Si realmente utiliza. ¿Qué puede hacer cuando le pedimos cosas que tienen derechos de copyright? Cada aplicación eh, les decía, a mí me gusta mucho esto porque es como, como un niño cuando descubre el, la plasticina y el niño dice: Puedo hacer lo que se me ocurra, pero en realidad no. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, los colores de Iron Man, ok, esto se parece más como a Batman. Ahora vamos a ponerle Photorealistic a ver qué resultado me da, porque sí me gustó eso. Ahora, hay que aprender no solo a pedirle, sino cómo pedirle, porque con base a los resultados que vas teniendo, eh, te va tirando mejores o peores resultados. ¡Wow! ¡Vean esto! Esto de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Se ve muy bien Vean esto, hay errores en la cara Pero también se, se podría interpretar como Como que tiene una, una grieta Wow Muy, muy, muy bien ¿Qué pasa si le cambio el estilo de fotorrealista? A... Digital art ¿Será que cambia mucho? Mientras tanto, mientras Dalí está haciendo esto, voy a poner el mismo resultado en Stable Diffusion. ¡Wow! No, esto ya es demasiado. Le, le dije que me tirara un resultado. Voy a decirle que me tire cuatro resultados. Y aquí me vuelve a generar desde cero. O sea, literal me tiró a me tiró a Iron Man. O sea, no le hizo gran modificación, simplemente es Iron Man. Si no, vamos a darle de nuevo. Ok, variación. Esto es una variación bastante diferente. Ok, ok, ok, ok. Voy a ponerle fotorealistic. Igual que como hicimos con, con Dalí. A ver qué. Y vamos a ir con Dalí. Ok. Wow, vean esto. Díganme si no se ve como la portada de un cómic. Iron Man con, con traje fotorealista. Aquí la cara como que le falló un poco. Pero vamos a ver un, ilus un ilustrador digital que quiera inspiración. Aquí puede poner lo que quiera. Ok, veo que, que no me le está haciendo justicia. Sí tiene mayor definición. Pero... Pero como que no le da el resultado que ando buscando. Eh, voy a probar otra cosa. Voy a probar. El poner la cara de Elon Musk. In a Iron Man Suite. O sea, aquí le estoy pidiendo que me dé a Elon Musk dentro del traje de Iron Man. Una persona... Bastante... ¿Qué pasó con eso ¿Por qué lo perdimos? O sea, ¿cómo me doy cuenta que esto es Elon Moss si no me enseña la cara? ¿Será que no puedo utilizar la cara de Elon Moss? Ok, ok. Me está dando resultados mejores. Vamos a ponerle igual. Fotorealistic. Y muchachos, aquí es de prueba y error. Aquí es... Ir poniéndole más cosas, menos cosas. Hasta que nos dé un resultado. Ok, le puse fotorealistic. Creo que se pierde un poco más. Si sí tiene mayor definición. A la hora de crear. Vea que, que me encanta este traje. Pero como sé que es Elon Musk. Ok, en vez de Sweet. Pongámosle Iron Man. Armor. Para que... Nada más me dé la armadura. Porque Sweet es el traje entero. No. No hay manera. Yo lo que quería era la cara de Elon Musk. O sea, como que si se quitara la armadura. Esto es lo que ando buscando. Esto es lo que ando buscando. Ok, entonces. Eh, vean qué, qué nivel de detalle. Me gusta, me gusta mucho. Eh, hay que Hay que... Tiene que perfeccionar algunas cosas. Mientras tanto, vamos a pedirle lo mismo. y Moss. In a Iron Man Armor. Yo creo que, que Dalí no tiene los mismos resultados. O, o tiene bloqueado. Para... Sí. Creo que es esto. Voy a darle recargar a la página. Pero pareciera que, eh, que no me quiere tirar resultados. Ah, ok. Estoy incumpliendo con violación. Cosas que tengan eh, derechos de autor parece que en Dalí no lo puedo utilizar. ¿Qué pasa si pongo...? The Legend of Zelda Link Swimming Under the Water Under the Water Vamos a ver qué nos dice, qué, qué resultado nos da aquí, aquí estamos utilizando Puse The Legend of Zelda, no sé si me va a poner a Zelda, wow, vean esto, vean esto y esto recuerden que no es tomado de ningún lado. Cuatro resultados. Esto es simplemente eh, creándolo desde cero. Guau. ¡Wow! Vean esto. Voy a ponerle un real engine hiperrealistic. A ver qué resultados me da. Voy a ponerle 4 Aquí le puse un Real Engine. Para que me dé como la apariencia del videojuego. ¡Wow! Vean esto. Vean esto muchachos. Díganme si esto a ustedes no les sorprende. Aquí hay un error en la oreja. Como que tuvo un corte. Pero... Ya que vimos que, que, que Dalí falla A la hora de poner El contenido eh, Pongámosle Pikachu eh, Pikachu Fighting With Donkey Kong a ver qué resultado nos pone. Ok, aquí. <ríe> aquí, como que quiere hacer un Pikachu, pero como que su interpretación. Vean esto, ¿qué es esto? <ríe> Vean este Don <donkey> con... <ríe> Hizo a Donkey Kong con la apariencia de... Aquí me, me falló este. ¡Wow! Que... Quiero seguir probando más cosas, muchachos. Pero este video se va a hacer infinito si no lo paro ya. Eh... Y antes de irme. Si a ustedes les sorprendió esto que acaban de ver. Creo que de verdad les va a sorprender muchísimo más la aplicación que se llama, o la inteligencia artificial que para mí es muchísimo más realista que se llama eh, ¿cómo se llama? Meet Journal Meet Journal para mí es la mejor eh, ¿qué es lo que pasa? que hay que pagar, todas estas están en versiones beta, pero Meet Journal eh, cobra una mensualidad te da unos créditos gratis yo ya los gasté entonces pero aún así puedo entrar para que ustedes se den una idea Midjournal trabaja en eh, lo es inteligencia artificial corre en, en en discord y aquí usted puede ver los trabajos que están haciendo otras personas aquí entre en hashtag favoritos el resultado final de cada imagen vean que por ejemplo aquí hay una persona que hizo una imagen de Jesús sosteniendo una copa de vino con estilo anime de la película Akira. De la película Akira. Con el estilo de la película Akira. Vean que esto o sea, se ve como si fuera hecho por una persona, un ilustrador digital. Aquí pusieron. ¿Qué fue lo que utilizaron? Una fotografía de Spider-Man Miles Morales. Fotorrealista con ejem... Eh, ejem eh, a ah, desenfoque, buque, que es que el fondo se ve así como transparente con alto detalle eh, vean que, que aquí también se puede utilizar eh, cosas que sean tengo que tener mucho cuidado porque aquí también se pueden hacer cosas de índole sexual, entonces no quiero que me borren el video, vean los resultados que tira esta plataforma yo la probé y Grabé, eh, guardé las imágenes que hice. Quiero que ustedes la vean conmigo. Pero déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Aquí está. Quiero que ustedes vean esto, muchachos. Esos son resultados que yo hice. En, en, en mi journal. Y vean la calidad de detalle. Esto es un dragón. Creo que le había puesto dragón azulado de hielo. Eh, con textura de snow O sea con textura de, de nieve Y hice su contrario Que es de fuego Vean que es con un acabado fotorrealista Se ve muy muy muy muy bien Este lo hice en eh, Stable Diffusion Este no me salió Este lo hice en eh, Mid Journal Vean qué bien el, el, Esa espada de fuego la hice ahí también Esta no es mía pero como ustedes pueden ver, yo puedo ver los trabajos de los demás. No me acuerdo qué descripción us usó esta persona, eh, pero apareció ahí y me encantó. Se ve como si fuera una, una fotografía real. O sea, eh, una pintura, perdón. Este lo hice yo. Esto le había puesto monje oscuro caminando en un lago, en un valle lúgubre. Y le puse un montón de, de características adicionales. Que se viera fotorrealista, que se viera... Eh, o sea, le puse muchas, muchas cosas y al final llegó a este resultado. Eh, este no es mío, pero lo agarré de la página, pero lo, lo tomé como ejemplo. Eh, este sí es mío, ahora que recuerdo. Eh, aquí me, me gustó mucho porque yo puse eh, habitación llena de cristales transparentes y le puse en características adicionales con un aura mítico, le puse eh, con textura dorada. Aquí casi que no me la me lo tomo Pero vean el resultado. Que es algo muy abstracto. Y se ve muy muy muy bien. Yo esto lo podría imprimir. Y lo podría eh, poner en una pared. Se ve muy muy muy bien. esto De aquí en adelante ninguno de estos los hice yo. Pero vea que él puede generar ciudades enteras. Con las características que ustedes quieran ponerle. Y díganme si esto ustedes... No lo tomarían como que realmente fue hecho como una pintura o como alguien que lo hizo en arte digital. Vean qué exacto se ve. O sea, esto para mí. Este lo hice yo. Este le puse. Eh, eh, Luces. Eh, ciudad Retrofuturista. Estilo eh, Steampunk. No, Cyberpunk. Eh. Luces de No. Le puse un montón de cosas que ahorita no recuerdo. Y me dio este resultado. Eh. Este no lo hice yo, lo vi en la página. Este lo hice yo, basándome en esta ciudad, eh, le quité la característica de ciudad y le puse chica. Le puse chi, chica con estilo de neón, luces de neón, futurista. Le puse todas las mismas, pero nada más le cambié chica y me generó este resultado. Este lo hice yo, robot caminando en una ciudad futurista. Esto no, pero vean muchachos, o sea... Vean esto. Yo no sé si ustedes están sorprendiendo, pero... ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona, a un pintor, a un artista digital hacer esto? Horas, semanas, inclusive meses en hacer este tipo de, de obras. Y, y, y una inteligencia artificial lo está haciendo en segundos. Vean esto. Díganme, díganme ustedes si esto no es hermoso. Vean la ambientación. Para alguien que está creando... Eh, un videojuego que necesite inspiración Que necesite ambientaciones Para alguien que está haciendo una película Que quiera eh, buscar información Vean esto muchachos Aquí tuvo como un error en los ojos Hay ahí como una escama Como algo extraño Pero recordemos que esto no es perfecto eh, Y esto lo hizo esta aplicación Que se llama Meet Journal. ¿Cómo funciona MidJournal? Vamos a ver... Porque ustedes dicen... Ah, ok, usted lo pone y de una vez lo tira... Así en ese resultado, en alta definición, en todo... No... Eh, MidJournal lo que hace es que... Lástima que no lo puedo poner... Y vamos a ver, muchachos... Si yo veo que este, este video tiene mucha aceptación... Tiene muchos likes, muchas reproducciones... Voy a, a pagar la licencia... Eh, la verdad, no he querido pagarla... Sí la voy a pagar... No porque, porque esté cara ni nada por el estilo sino porque eh, cuando yo pago este tipo de aplicaciones me gusta meterme de lleno y por cuestiones laborales y todo sé que no le voy a sacar el provecho entonces sería como tirar el dinero aunque sea muy poco lo que están cobrando creo que son como 10 dólares al mes o 30 dólares al mes pero no le voy a poder sacar el provecho por cuestiones laborales en este momento estoy bastante, bastante saturado eh, lo que les iba a explicar para que ustedes vean la, hay, hay, hay dos salas que se llaman newbies o la gente nueva. Y aquí la gente pone sus características. ¿Qué es lo que hace es, eh, esta aplicación? Vean esto muchachos. Esto lo hizo esta persona. Con esta característica. Es Emma Stone. Como aloy. del de juego Horizon. Con cabello rojo. Vean, esto es. Pero ustedes dicen. Yo, yo pongo eso y de una vez me da este resultado. La respuesta es no. Él te va a dar un resultado burdo. ¿Qué es un resultado burdo? Vean que aquí está el resultado anterior a este. Vean que pierde, perdió definición. Aquí podemos ir un paso hacia atrás. Vamos a buscar esta misma imagen. Un paso hacia atrás. ¿Cómo se veía? Déjenme ver. Déjenme ver. Ok, no lo veo pero debe estar muy, muy, muy atrás. Entonces, vean que usted pone una descripción y él te tira un, un resultado burdo, un resultado X. Te va a tirar cuatro imágenes. De esas cuatro imágenes, usted dice, ok, me gustó la 4. Entonces yo le pongo U4. Le estoy diciendo a la inteligencia artificial que con base a esta descripción me dé el resultado 4 de mejor calidad. Entonces él me lo vuelve a hacer y me tira cuatro resultados. De eso le digo que me tiro otros cuatro, me tiro otros cuatro, me tiro otros cuatro. Así hasta que vea que este, esta imagen va tomando cada vez más forma, más forma, más forma. Hasta que podemos nosotros llegar después de muchos resultados arrojados por la inteligencia artificial. Podemos llegar a esto. Una imagen definida 100%. Después de que pasó por muchos bocetos preliminares. Y usted lo único que hizo fue escoger el mejor. Él llega a un resultado final. Y así es como han llegado todas estas imágenes. Todas estas imágenes. Lo primero que cuando tú pones un, una, un, un input. Te va a tirar cuatro resultados. Como bocetos. Como imágenes de poca resolución. Selecciona la mejor. Él le va poniendo más resolución. Selecciona la mejor. Le va poniendo más resolución. Hasta que llegamos nosotros a estos resultados, vean, díganme si esto no parece una fotografía, una, una obra de arte hecha a mano vamos a ir a, a, a favoritos y vean ustedes los resultados que hay aquí hecho como por arte digital, esto se ve como si fuera una fotografía, o sea, gente vean esto vean esto, y esto lo hizo una inteligencia artificial, no lo hizo nadie no es un collage no es nada, es una inteligencia artificial aprendiendo de todos los inputs que le ponemos nosotros pero muchachos, vean eh, creo que ya no me extendí demasiado <risa> pero es que es un tema que me apasiona es un tema que me gusta, ya les dije yo soy diseñador digital y todo esto a mí me, me encanta es, creo que que meterse a todas estas aplicaciones, todas estas páginas en Dalido no lo puedes hacer porque eh, te pide una invitación tiene que quedar en una lista espera yo tuve la oportunidad de que me llegó la, la invitación a tiempo me aceptaron, puede ser que no te acepten puedes hacerlo eh, pero a qué voy con esto hay gente que, me, que, que se pregunta ¿será que va a perder el trabajo los ilustradores digitales? ¿será que va a perder el trabajo eh, los diseñadores gráficos como yo? Eh, vamos a ver gente, recuerden que la imaginación humana siempre se tiene que apoyar de eh, las herramientas si ustedes toman esto como herramientas para su trabajo para perfeccionarlo, para hacerlo mejor pues obviamente no tal vez dentro de unos años sí, pero aquí es donde eh, esto, ese tipo de, de, de, de empleos, de labores, de diseñador gráfico, de artista digital, tenemos que irnos adaptando. No podemos negar como que esto no exista y y, y, y, y simplemente rechazar esto porque es algo que si no nos adaptamos a él, se nos va a adelantar. Entonces, eh, gente... Para mí, para mí, yo estoy muy emocionado, la verdad. Esto es algo que, que de verdad me llama la atención. Es algo que yo veo que estamos viendo lo, los primeros pasos eh, para que una inteligencia artificial llegue al, a, a, al detalle de una persona. Que de hecho ya lo están haciendo al de, al, a la calidad de arte. Y vamos a ver, nosotros fuimos los que les dimos los inputs, fuimos lo que le, le dimos las imágenes primeras de, lo, de donde están aprendiendo estas, estas, estas inteligencias artificiales. Entonces, siempre va a ser requerido el trabajo de humano de alguna u otra manera. Eh, pero muchachos, espero que de verdad este video les, les, les guste, les llame la atención. Eh, para seguir haciendo contenido de este estilo, porque la verdad a mí es algo que me apasiona. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.